Ya estamos en el cuarto bloque, ingresamos con una nueva entrevista, listos para darle la bienvenida a Matías Rosales, Supervisor de Ventas de Viviendas Crecero, una empresa constructora que ya está cumpliendo 15 años en la provincia. Bienvenido, Matías, Hola, Matías. ¿cómo estás? Es? Gracias por venir. Hola, buenos días. Estamos acá contentos de poder estar una vez más. Eh, como dijiste vos, estamos a punto de cumplir 15 años. Uh -huh. y Qué mejor que poder celebrarlo por supuesto. entregando viviendas. que, claro. es el mejor sí. que nuestro. Sin duda. Así que estamos acá felices y bueno, eh, estamos ubicados en Ruta 50 y Las Margaritas, uh -huh. así uh -huh. que... Eh, trabajamos todo lo que es vivienda industrializadas, uh -huh. fibrocemente y durlo por dentro, así que nuestras ah. calidades bueno son premium. Por supuesto, así no son que... estas casas que se arman como re rápido, ¿no? Como así que uno lo tiene que esperar no sé cuántos años para, para tener la casa. Ahí sí. pum, va está buenísima. <risa> sí, sí, la ventaja que tienen nuestros clientes es que se arma en fábrica, uh -huh. eh, el ensamblado eh, se uh -huh. hace en tres días para que te des unidad. Claro, es súper claro, rápido, de sí, no sí, sí, sí. Así que la ventaja que tienen nuestros clientes es justamente que eh, nosotros le armamos también la platea. Claro. Lo que sí. sería el suelo. Claro, para la, ah, la base. Claro, los los diría, eh, con los la base para poder diría, implantar la, la casa. La, la, la casa. Uh -huh. Así que eso tiene un fraguado, obviamente, claro. de 20-25 días. Y uh -huh. bueno, en el, mientras tanto ya se empieza a construir dentro de fábrica. Y eh, una vez pasado ese tiempo, va y se coloca. Excelente. Ah. Mira, estamos viendo un poquito algunas imágenes. De Viviendas Crecer para que tengan una referencia de cómo son. Y nos dice la producción que, que tenemos una, una transmisión ahora en vivo desde la planta constructora para que nos muestren un poquito cómo es que trabajan. Vos vas a presentar a tu compañero Fernando, Fernando que allí nos acompaña. Fernando Sambuesa. ¿eh? Hola, hola, Fernando. Fernando hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo Buen bien, día. Fernando? Bueno, contanos un poquito cómo están trabajando esta mañana allí en Viviendas Crecer. Bien, como todas las mañanas arrancando temprano con la fresca. Claro, sí, está fresquito por allá. Sí. Pero muy bien que estás abrigado. <risa> bueno, acá estamos en la planta industrial, ubicada uh -huh. en Calle Las Margaritas y Ruta 50. Uh -huh. Te lo voy a mostrar un poco para que la conozcan. Claro. Sí. Allá está todo el personal, por lo que veo que te acompaña. Buen día, ahí los saludamos. Claro, ¿Cómo están? Hola, gente. Todos los trabajadores. Muy bien, les hemos dado un recreíto, te digo. <risas> Excelente, buen día. No sé si nos escuchan, pero bueno, nosotros los, los saludamos. Los vamos contar cómo se construyen las casas. Dale, por favor. Dale. Es como un misterio, ¿viste? Todos queremos saber esto. Las vemos, pero no conocíamos el detrás. Ahí está, mirá. ¿Y qué están haciendo ahí, Fernando? Contanos pueden, un poco. Contamos con un amplio toque de materiales permanentes para la construcción de las viviendas. Bueno, también múltiples equipos de construcción Que están trabajando todo el día Para sacar todas las viviendas Que, que los clientes confían en nosotros muy bien Para que les construyamos Perfecto, me encanta pues Bueno, supuesto. qué lindo, qué lindo conocer El, el detrás, ¿no? De, claro, de este sueño que hace. es tener La casa propia sin dudas y saber Que trabajan de manera súper ágil En tres días, nos comentaba por acá eh, Nuestro Andrés. compañero no, tía, Matías, este podés tener tu casa Está buenísimo Estamos en la Casa Modelo. Ah, muy bien. ¿Eso se puede ir a visitar, por ejemplo, si uno quiere sí, eh, sí, adquirir sí. la vivienda? Va y conoce más o menos cómo son. Sí, sí, tener la, la, la posibilidad justamente de pedir un turno y ver, uh -huh. ver todo lo que es, el, los materiales que utilizamos, la madera. Muy bien. O sea, los espacios ¿Y eso después los, puede ser del, col, del color que uno quiere? Sí, sí no, de hecho claro. se, hace, se hace a gusto del cliente ah, el, muy bien. Tenemos más de 100 fecha? modelos Claro, Matías o, o bueno, Fernando ¿Estas casas simplemente son planta baja? ¿Pueden ser de dos pisos? ¿Pueden tener azotea accesible? ¿Cómo manejan esa Bueno, la, ven, la ventaja que tiene nuestra constructora es justamente, eh, primero que nada que no hace falta que seas eh, el, el dueño o uh -huh. el titular del terreno donde vamos a colocar la casa Ah, Nos bien. ha pasado por ahí con la juventud, que por sí. ahí los padres le prestan arriba, porque de repente tienen una losa hecha, sí. eh, y se le coloca la, la, la construcción ahí, de ah, hecho, mira se puede práctico? trasladar después esa es la ventaja al, al, al armarlo por paneles vos tenés la ventaja que si el día de mañana conseguís tu propio terreno te puedes llevar a tu casa te llevas <risa> mira si no te si le pones no los globos y, bueno. y te, se va te volando tu casa. no está recopado así es está buenísimo eh... a ver ¿qué nos, qué nos muestra Fernando nos avisan de la producción ah está todo ah, el aquí muy bien buen día ¿Cómo hola están? chicos Dentro de una de las viviendas, mira qué bonito que se ve allí por dentro. Súper moderno, además. Un se equipo enorme de trabajo. Matías, sí. ¿el diseño lo puede pensar uno o todas las viviendas vienen más o menos con la misma estructura, la misma forma, por decirlo? Mira, nosotros tenemos varios modelos, mm. pero está buena tu pregunta porque al ser fabricantes Ajá. le damos la posibilidad al cliente de poder armar digamos, en base a lo que él quiere, o sea, uh -huh. claro, él puede diseño. pedir 70 metros y decir, bueno, quiero una pieza más chica, uh -huh. el baño más grande, un pasillo comedor, por acá, tal y cual, tal. o un antebaño, eh, uh -huh. lo, lo, digamos, lo tratamos de amoldar, obviamente, a, al cliente, así que si es dos plantas, o sí, sí, por sí, eso sí. no hay problema, Sí, no, uh -huh. no, para nada. Eso sí. es lo bonito, en definitiva, de, de soñar con la casa propia. ¿no? Uno quiere darle los detallitos, impronta personal y, y está al la chance. Cual, cual. Y uh -huh. la, la tranquilidad, justamente, de lo que nos están escuchando, es saber que somos fabricantes. Claro. Uh -huh. Que la planta que tenemos, eh, gracias a Dios, le da la tranquilidad al cliente de ir a hacer modificaciones con los colores, con uh -huh. los metros... Eh, de hecho, hay algo que gracias a Dios nos pone orgulloso porque lo entregamos hace muy poco en el Club de Maipú. Uh -huh. Entregamos un gimnasio que se va a inaugurar ah, de 170, bueno. metros. Wow. Ah. 170 metros. ¡Guau! Eh, 170 metros. Eh, Hacía seis meses atrás habíamos entregado el buffet de 80 metros. Uh -huh. Y la verdad que nos destaca la calidad premium, las terminaciones. Uh -huh. Y así Dios quiere para la próxima que nos volvamos a juntar, ahí le vamos a poder mostrar ah, un fragmento de, de las terminaciones, Perfecto. de lo que es por fuera, por dentro... Eh, la verdad que si hay algo que destaco, como decías vos, somos 70 personas, de las cuales 35 están abocadas a construir todo el día, uh -huh. todo el día, literal. Uh -huh. Son las 10 de la noche y por ahí están construyendo. Eh, y después la fuerza de venta, como acababan de ver, eh, nosotros estamos obviamente a disposición del cliente, aquellos que por ahí van a la fábrica o aquellos que por ahí no pueden ir a la fábrica, saber que pueden, eh, digamos, eh, tener la tranquilidad de que va un vendedor al domicilio. Uh -huh. Qué bueno. Eh, y después la tranquilidad que tienen también es la facilidad de pago. O sea, no todos. ¿Cómo pueden... se manejan en este Claro, ese nosotros tenemos tres, digamos, tres vías para que vos llegues a tu casa propia. Uh -huh. Una es de contado, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí es donde, gracias a Dios, tenemos también varias bonificaciones importantes. Eh, después tenés la vía de eh, entregar tu vehículo, que esto ah. también está bueno, que lo sepan, eh, que te armamos el proyecto en base a tu auto. O no es que vos vas a tener que llevar el auto más un capital, después verificar. Mm. Nosotros directamente te armamos el proyecto en base a tu vehículo y se hace un cambio de llave a llave, por, claro. por decirlo. Sí, sí. Eh, y después el plan financiado, que es lo que más utilizamos, donde el cliente va pagando una cuota mensual, ¿verdad? La, uh -huh. la ventaja que tienen es que es cuota fija y en peso. Ah, eso está bueno. Y que a partir de un determinado porcentaje, el cliente tiene la tranquilidad de que su carpeta pasa a carpeta de producción. Bien. Y a partir de ahí, entre 40 y 60 días, va a tener su vivienda propia. Claro, ah, no es nada, acá es muy eh, rápido. Todo. De hecho, hay un matrimonio jovencito que hace dos días atrás le fui a entregar la casa. Sí. Y él tiene 21 y ella 19. ah, qué, chiquito. Ay, qué Ustedes no lo crean, dijeron. Que es el video ahí hey, que le pasé a producción. Ah, mira. Eh, vos fíjate que ellos arrancaron eh, con una cuota súper baja ¿Sí? y bueno, él él hizo el esfuerzo ahí de vender su moto y, y poder llegar a ese porcentaje uh -huh. eh, y hoy disfrutan de su vivienda propia. No Ay. es un detalle menor, eh, no, más en nada. esta provincia donde nos ha costado tanto eh, hablar de tener tu vivienda propia. Sin totalmente duda. Entonces eh, queremos festejar nuestro aniversario de la mejor manera, cumpliéndole claro, el proyecto años. habitacional a todas las familias de Mendoza. Por supuesto. Eh, Matías... Me parece interesante aclarar de la seguridad que tienen estas casas, y estas construcciones mm. en seco, modernas, que por ahí en otra época había mucho mito de son seguras, okay. no seguro en una zona sísmica. Me parece que está buenísimo aclarar sí. el confort y la seguridad que brindan este tipo de construcciones. Es Así es, la verdad que está bueno lo que estás planteando. Y mira, si hay algo que nos destaca como constructora, es que nosotros a nuestras construcciones le hacemos un veredín de 10 centímetros de contención a uh -huh. todo alrededor de la vivienda, que eso le permite tener la tranquilidad de que quede prácticamente antisísmica. Claro. Entonces no es un detalle menor eh, uh -huh. lo que vos estabas planteando, así que y como te digo la tranquilidad es la cantidad de casas que hemos entregado uh -huh. y los clientes que gracias a dios nos sí, hacen los esa, años de esa trayectoria que tienen. esa publicidad, entonces uh -huh. eh, con respecto a eso es calidad premio en la que trabajamos, uh -huh. nos cuidamos mucho en, la, en las terminaciones, uh -huh. eh, así que bueno invitamos a todos que se vayan sumando ahí seguro está el teléfono la sí, página está claro. todos los datos eh, y ahí los chicos mira les saludamos Genial. a Fernando ya los dejamos volver a, a sus tareas claro, todo les el equipo hemos dado un recuadro por ahí gracias Gracias por sumarse chicos Fernando les mandamos bien. un beso grande gracias por su tiempo esté chau, muy chau. bien chau chau bueno nos quedamos gracias, charlando gracias, con, con Matías gracias sí. así que y bueno y una de las cosas que más resalto es que Emanuel, eh, que es el dueño, mm. vos lo vas a ver llegar a las 9 de la mañana y son las 10 de la noche y él está ahí a, a, a la par nuestra, cuidando los detalles, viste eh, que no se ve en cualquier lugar y eso mm -hmm. la verdad que a mí me, me llena de orgullo saber que soy parte de esta, de esta constructora que justamente se esfuerza no solo en crecer, valga la redundancia que es el nombre nuestro, Por claro, eh, sino justamente en esto, decir, bueno, aquellas familias que... Digamos que por ahí quedan rezagadas, porque aquel que por ahí no tiene bono de sueldo, aquel que por ahí está en el veraz, eh, uh -huh. quedan mayormente fuera de claro. un sistema para poder tener tu vivienda propia. Uh -huh. eh, que sepan que, bueno, que pueden pasar ahí por Ruta 50 y las Margaritas Muy y lo vamos a estar esperando para atenderlos de la mejor manera Excelente. y saber que... Que van a poder llegar a su vivienda propia. Yo Según siempre digo uno, a mí, más allá de todo el techo. Eh, saber de, de tener tu casa. Uh -huh. Hoy que está tan primordial, digamos. Gracias. Así que felices Gracias, de Gracias Matías acá por, y bueno. por esta información. Gracias, Estuvo todo el tiempo el número en pantalla, así que seguramente ya estuvieron tomando nota para ahí, y van a empezar a, a llegar esos llamados, porque muy bonito lo sí, que propone Vivienda Crecer. Propio. Muy, muy bueno. Eh, ahí están las imágenes, estuvieron viendo lo preciosas que son estas viviendas, así que no pierdan la oportunidad, Genial. anoten el número, un gusto, Matías, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Matías, un placer, súper interesante todo lo que planteaba y comentaba.